Yeah. Mata P, que lo que a ver pe avanza P Dector P, G, Chamaquito P Comando el parco, por eso soy el capitán Dirección hacia la cima Y mi meta es sacar a mi Perú Adelante y rompe los parlantes Creándome nuevas rimas Jajaja, <muchas> y, y, y entiendo justo en el billo no soy un corre camino pe pe como un co y hacer mi hermano, pero no Hoy escoja lo que realmente estarán Están y estarán conmigo hasta el final Yo solo me desenvolví, a la base del free estoy como yo, no hay otro igual Porque yo soy original No soy como esos que hablan Pero no están a mi talla. no basta, no basta Muchas palabras solo pasan las acciones metiendo presión a Aquellos que me dijeron que no valgo nada Pero ahora que sepas cuando me ve por YouTube Tengo más letras que lógica. Rima por rima es igual a que yo meto presión en la tarima Rimas tan geniales, tan reales y tan elegantes que me salen jajaja. Ja, ja. Que no podía a rimar, pero ahora ya lo ves que encima le estoy clase a esos dañadores. Mi nombre es Hector pero a la hora de rimar soy francotirador porque tiro rimas tan ferias, rimas tan estales como López aquí. Sí, sí, me siento pero como Jericho. de meter goles como CR7 y por C Soy de otro level, nivel al 100 como lo ves Órale, le metí presión, le metí cabrón Esto es la vaina de Trujillo Así que no juegues conmigo porque chamaquito en el dom Pa' voltear cualquier partido Rima tan genial, yo rimo Espectacular Y eso que soy un novado pero mato Cuidado que mi flow te mata catabra, Porque yo sí soy real hey Metiendo presión porque me salió 6 en el lado Creo que si sí te maté Porque tranquile con las barras Con estas barras Con estas barras Con estas barras Y esto es tu final hey Siempre el padre gana al hijo, metiendo presión y nada más, y nada más, y nada más.